for you Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Stalingrado, tanques de Israel con un BR de 7.3. Y recuerda, a ti, dale un buen like si te gustan mis contenidos. Es la manera mejor de apoyar el canal. Salimos con el Magach 17.3, que no hace mucho adquirí. Y hay que fulearlo poco a poco. Solo una zonita cojonudo, es un escenario complicado y encima con una sola zona 200, de 200 metros, estamos ahí ya nos metemos por aquí por el amasijo de las fábricas estamos casi enfrente 140 metros hay tanques muy rápidos que seguramente ya estén por aquí acechando y nosotros pues vamos a ir poco a poco echando un vistazo nuestro equipo está capturando la zona bien nuestros tanquecillos ligeritos han hecho su trabajo disparos 250 en cuadrante está bien marcaste tanques pesados en a Ahí a lo lejos también. Ah, oh, ese compi que cae. Pues está justo ahí. Tanques, tanques pesados, medios. Vamos a jugar a la lotería. Como digo siempre, aquí en cualquier momento ya te sale uno y te zurran. Eh, ahí. Ah. El tío dispara. Va, ah, me acaba de dar. En la parte de la torreta. Y yo no le he podido dar. Ese muro de ladrillos no me ha dejado. Nuestro equipo ha capturado la zona. Dejo esa marquita por ahí. A ver si el tío asoma. Tengo que reparar. Mal sitio. Ahí, mirando para el sitio. Por si sale. 8, vamos, no es mucho tipo de reparación pero claro, unos segundos es la diferencia esa chapa eso no es nada, es en cualquier momento caes, es tanque por ahí y te lo ves de repente ah, es nuestra, pero hay bastantes enemigos tanques pesados y parece que medio, las anteriores marcas no perdamos de vista este sitio. El equipo el enemigo está capturando la zona. Pues algo habrá que hacer. El pasillo. Me da miedo este pasillo. Salir aquí es. Jugártela. Vamos a ver. Enemigos destruidos. Venga, de frente, de frente. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Ah, un amiguete. ¿Qué es esto? Impacto. Otro más. ¿Qué es esto? Ahí vamos a movernos un poquillo. El enemigo está capturando la zona. Los 50 está bien. Cuidado. Aquí no. Pisando firme. Eh, ¿Qué es esto? Un R.U. Destruido. Ah, me zurran otra vez. Venga, acabo de disparar. Y ya me salen todos como chiches. Ahí venga otra vez. va De aquí no voy a pasar. Extintores. Nada. Ahí está apuntando bueno, ¿A qué has disparado? Ahí está el otro Que es un 2S3 do, y un tanque americano Creo que es un, un 46 No, M26 M26 Bueno, pues esto va a ser cuestión ahora De salir con qué Con el MX-13 Che, sí, MX-13, el 7 Tanque ligerito, pero con un cañón que es una bestialidad tan poco tiempo recargar, somos blanditos Pero es muy versátil A mí me encanta Ahora mismo de todos los tanques de Israel Este y el M51 La verdad es que me, son los que más me gustan El Magatch Hay que sacarlo, sí o sí Interesa meternos en rango 5 Y así optar A un helicóptero muy bonito Que te ha pasado con Pi De un BR 8.0 Tengo ganas de pilotar un ELO aunque algunos compis ya me dicen que es un disparate. Que controlarlos. Un... Bueno. Vamos a probarlo Cuando podamos. A toda pastilla. Nuestro equipo captura zona. Hoy no bueno, parece que no voy a capturar nada. eh bueno, Bombazo. Bien. Cazacarros. Y vamos al lío. A meternos por aquí. Aquí no era. Aquí no era. Por aquí. Por aquí me metí por aquí. Incursión rápida. Venga, tío. Tú eres rápido. Por aquí. Vamos abajo al agujero. tengo ahí, los tengo ahí prácticamente están ahí tanque medio a ver, a ver, a ver, a ver Este con picallones M17, ahí se ve el movimiento, aquí hay uno aquí hay un colega que acaban de marcar puede ser el M26 de antes De él? sí, puede ser, puede ser no sé si me ha visto el enemigo captura zona mmm, ¿qué es esto? un JPZ y el otro para dónde mira, para dónde mira, para dónde, para dónde, para dónde. A ver, eh, me dispara. <risa> pero esa pared, esa pared me ha tapado bien. Me habías visto venir, me has visto desfilar. Y has estado atento, pero tu compito y compino. Bueno, el tío está ahí, no me deja. Ya sabe que estoy aquí molestando. Me marco a mí mismo. Es que alguna marca ahí ahí en la pared eh, un poco más allá es, es que estas marcas están cerca esto es identificado ya claro ahí está le zurran venga otro más eh. <ríe> muy bien compis muy bien cojonudo este tío cayó muy bien. Más marcas. Ah, sigue siendo de ellos. Vamos a echar un vistazo por ahí. A ver, el pasillo de la muerte. No me fui un pelo. entonces cuando me asomé con el, con el Magach, ¿no? pues me salieron, como he dicho, como chiches. A ver qué hay por ahí. O sea, estos 100 metros está la zona. Pues están relativamente cerca. Solo se ven cadáveres, más marcas por ahí, tanque pesado y algo de eso y la artillería pues la dejamos por ahí. iniciativas de ellos ahí está ah, el movimiento ahí hay movimiento movimiento que es que es que es? es ahí está intacto hombre otro más qué es esto un tiger a ver ah, no tengo jodido crítico más cositas por aquí hay más Puyo, varias marcas y a lo lejos Pedados tanque medio, tanque pesado es el, el Tiger. Hay otro compi que dispara. A ver si le podemos echar un cable. A ver, el Tiger si se deja a ver. Ahí está la marca por ahí, por ahí. A ver, a ver. Nos la jugamos. Si es que hay ahí tanque pesado. No se ve nada con el humito. Oh, es el enemigo, ese ha caído a ver ese flanco como está mucho he cadáver ahí tengo un compi, un cazacar justo ahí tanque medio justo ahí va, quién no sabes ya dónde mirar esto es un amasijo de hierros donde igual que yo me escondo se esconden los demás y te puede salir Cualquier parte, a ver, nos subimos aquí Vamos a confiar que esa parte Ese caza carros. esté cubriendo la zona A ver, a ver, a ver Esto qué es T-44 ¡Ah! ¡Demonio! El tío dispara Otro más Otro más ¿Cuántos son? A ver, a ver, a ver, ese es un, otro Tiger, a ver, es el mismo, Ah, este, sí, destruido, pillado, este no me ha visto, Es que está ahí abajo, por lo menos creo que no, el T-44, venga, a ver si le podemos turrar a este, a ver, no tengo más mucho, joder, macho, de no hay manera, joder, si lo tengo a huevo, vale, dítese, <ríe> El tío se A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde le podemos zurrar a este? Vamos a ver un poco más. A ver, ese cañoncito. A ver, a ver, a ver. Este es el sitio. Ahora. Ahí está. Muy bien. Tres sombríos. Mi compi disparando. Ahí hay otro más. Ese disparo. ¿Quién es? No lo veo. Está ahí. Está ahí con todo. Eso. Míralo. JPZ. Va. eso lo veo ahí el plumero. A ver si más arriba. A ver. Vaya posición. Mira tú como me vean. Me van a pegar. Nada de manera. Oh. No. Aquí no hay manera de apoyarse. De subir. De cambiar de posición. El tío sigue ahí. Bueno, yo lo marco. La zona A, pero ya estoy solo. Joder. Hombre, esto es un. Hombre, un Tiger 2, ¿no? mirad, míralo. Aquí está. Otro que no me ha visto. Nada. La de. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El JPZ, ahí está. Mm. Los dos desfilan. A ver, JPZ. Vamos, KT, cállate, cállate. Ahí. ¡Ah! ¡Impacto! Venga. ¿Qué dices, tío? Si esto es una tranchuas. Venga, crítico. El tío sigue. Venga, vamos a por este. A ver, por detrás. Ahí, en planito. Ahí, destruido. Y este se ha escondido. Se ha escondido por aquí abajo. ¿Dónde estás? Ahí abajo, pegado a la pared. ¡Ah, el disparo! Está ahí. ¡Ahí, míralo! Ahí está, ahí está. Pero qué pena, macho. Pero no me jodas. Desde, desde, arriba, pegando el altecho un JPZ. Y el tío sigue vivo. Ay, Gallín. Y sus y proyectiles perforantes con la penetración de blindaje que tiene este. Ah, no me lo explico. Oh, joder, constante ansia no me lo doy cuenta. En fin, esta partida está perdida. Esto se está acabando y no queda nada. El JPZ sigue allí, la zona A ahí, nada, no da tiempo, joder, no me he dado ni cuenta. Misión fallida, cuarto en el equipo 5, objetivos tareas de destruidos y la muerte del Magach 1. Qué buena partida, está alineado, pero se ha perdido. Ratizalo un buen like si te gustan mis vídeos, es la mejor manera de apoyar el canal y a mí me ayudas un montón. Bueno, resultaditos, 14 por haber perdido, no está mal, 90% de actividades, impactos, 6 críticos, 5 destruidos, como he dicho antes, y considera el suscribirte, si no lo has hecho ya. Esto ha sido todo en Stalingrado, abajo te dejo los enlaces, en Discord, Facebook e Instagram del Escuadrón Ibis, y nos vemos en un próximo vídeo. chao, chao.